vamos a ir a comunicarnos con Pablo Roma, que es analista político, para ver cómo está la interna de los partidos, cómo está la interna de él. Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, cómo interactúa Miley entre estos dos grandes partidos que se han alternado en el poder en los últimos tiempos. Pablo Roma, Néstor Zula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo está la interna de los partidos? ¿No? Hoy, hoy, la, hoy todavía la ciudadanía no tiene una propuesta clara, un candidato claro, ¿sí? Eh, sabe más o menos cómo piensa cada uno, sabe cómo le fue a cada uno en los últimos gobiernos, mal a Macri, mal a Alberto, más o menos a Cristina en el último, esos, los últimos años de Cristina Malos, este, no sabe qué es mi ley, es una incógnita mi ley, este, parecen promesas de campaña un poco raras, que solo pueden hacerse en campaña, después en los hechos no sé si son realizables. ¿Cómo está viendo la ciudadanía el debate o el armado político? La ciudadanía me parece que, que tiene una distancia importante con, con la política en general, me parece que, que hay una, una sensación de, bueno, de esto que hablamos en general, del humor social, con, bastante negativo, ¿no? donde, como vos decías, digamos, no hace ya varios años que, que los problemas que, que hoy que tiene la sociedad, no, la política no, no ha logrado resolverlo, fundamentalmente lo económico y, y, y en particular la inflación, entonces creo que, que en ese sentido la, la, la sociedad, bueno, tiene, tiene un, una distancia en términos de lo que son las expectativas, Hoy es muy difícil eh, encontrar esperanza, es muy difícil encontrar eh, sentimientos positivos o, o esperanzadores respecto al futuro, más bien es pesimismo, incertidumbre, y yo creo que eso también obedece, eh, a la distancia que pone la política con la sociedad en términos de que bueno la política hoy está pensando mucho en sus propios problemas y no tanto en los problemas que tiene la, la sociedad entonces creo que eso hace un poco a la dificultad y en términos electorales yo creo que que se, mate, se se plasma un poco esa este este proceso porque porque bueno porque como vos decías yo coincido no hay más allá de que hay candidatos más más definidos que otros, no hay propuestas tan claras o no se sabe bien qué es cada uno, quizás Patricia Bullrich uno podría decir que, que está un poquito más claro, que tiene una posición más radicalizada, más anti-kishnerista, antipopulista, ¿no? En el caso de Dacio Rodríguez Larreta, bueno, no se sabe bien qué significa la superación de la grieta sin el kirchnerismo, digamos, ¿no? que hay como un punto medio... Eh, gris de que no no queda bien claro qué significa no eh, y después dentro del, del gobierno yo creo que que bueno que hay un proceso de, de dispersión importante la, la, la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en, en la discusión pública creo que que genera parte de esa dispersión eh, y bueno y creo que también hay fragmentación de distintos candidatos porque porque bueno, porque si bien aparecen varios, no, nadie puede representar lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, digo tanto ideológicamente como políticamente, entonces creo que el oficialismo tiene ese, ese proceso de dispersión, fragmentación, y sobre todo en su base electoral de incertidumbre. Ahora, sin querer hacer este futurología o convertirnos en adivinos, ¿los caminos del oficialismo conducen a masa? ¿O, o este operativo clamor puede tener a Cristina Candidata, ¿esto puede ocurrir? Y bueno, no sé, no, uno no podría dar una, una opinión firme al respecto. Yo creo que, a ver, para analizar un poquito el proceso, yo creo que eh, si, si no es Cristina Fernández de Kischer, yo creo que que el, el candidato puede llegar a ser Sergio Massa. Obviamente está condicionado por la situación económica y por cómo la, la sociedad, el electorado, ve la situación económica y qué nivel de responsabilidad le asigna al ministro Massa. Ahora, después yo creo que si no... Si, ¿por, qué, ¿Por qué digo ellos dos? Porque me parece que son los únicos dos que pueden llegar sobre el cierre de listas, digamos, ¿no? Ahora, si fuese otro candidato... Yo creo que, que otro candidato, por ejemplo, Guado de Pedro, o bueno, Daniel Cioli, o eh, no sé, eh, eh, Agustín Rossi, ¿no? Eh, necesitan más tiempo de instalación, pero no como figura, sino en la discusión pública, en la agenda pública, porque hoy el, el oficialismo eh, participa en la agenda pública de una manera muy defensiva, la agenda pública le pertenece a mi ley, fundamentalmente hoy, ¿no? Mm. Todo lo que se discute son lo, los temas que, que impone mi ley eh, y, y, y bueno y algún sector de, de juntos pero fundamentalmente pasa por ahí entonces el gobierno si no si no va a ser ni Cristina Fernández de Kirchner ni Sergio Massa necesitaría, me parece, poner un, un dirigente que empiece a discutir eh, la, el que empiece a participar en la agenda pública y, e imponer discusiones, o tratar de imponer discusiones que, que le que le sean, bueno, afines al gobierno. Si no, si esto no es así, bueno, es un problema, porque, porque esa agenda pública también va generando posicionamientos, va generando estados de ánimo, clima social, digamos, ¿no? Y después es difícil revertirla eh, sí. a, a menor tiempo, ¿no? Y en Juntos por el Cambio, la, la pelea de fondo ya está establecida, es Bullrich la reta, eh, como vos decías, Bullrich más radicalizada, la reta más moderado, eh, siempre me parece que la clase media se vuelca al moderado, me da la impresión a mí, no por, lo, por los antecedentes, que busca más sí. el moderado que el radicalizado, ¿no es cierto? Sí, los sectores medios, los sectores... Quizás no tan ideologizados, ¿no? porque también es cierto claro, que la base no es electoral. De, digamos. Claro, de Juntos por el Cambio, digamos, si bien no tiene la. Uno podría decir, bueno, la, la, la característica militante que, que tienen sí. los sectores de, sí. quizás del kirchnerismo, pero sí. es una base muy radicalizada, una base sí. social y electoral muy radicalizada, digo, uno sí. lo ve. Eh, digo, en las discusiones, en las conversaciones, en las conversaciones familiares, en el club, en cualquier lado. Y bueno, hay un nivel de radicalización muy fuerte de aquellos sectores que, que, que son la base social y electoral de, de, de juntos. Después hay un sector que, que yo creo que, que también es más, quizás, eh, anti pero más moderado, que no forma parte de, ni de esa base social ni de esa base electoral, pero que puede formarlo, y creo que Horacio Rodríguez Larreta está tratando de, de canalizar ese, a ese sector y llevarlo a, a su propia interna para, para tener mayor volumen político. Eh, yo lo que veo es que aquellos sectores que se definen eh, eh, dentro de como de la eh, identificación política de Juntos o del PRO y tienen mayor cercanía con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, digamos. ¿no? Lo claro, ven como digo, muy las, dialoguista. La ciudadanía no, eh, o sea, el, el no integrado al partido, digamos, el, el por fuera. Eh, la ciudadanía en general, el ciudadano común, ¿a quién mira más, eh, con más confianza? ¿A la reta o más? No, ahí Horacio Rodríguez, la reta tiene más, claro, más campo claro, para crecer, claro, obviamente. Claro, sí. claro, sí, sí, Y mi ley es la novedad, digamos. Es la novedad consigue de sí, interrogación, sí. adelante y atrás, ¿no es cierto? Sí sí yo creo que mi bueno hoy tiene un es un, uno podría decir como una figura de un globo electoral digamos ¿no? Eh, uh -huh. hay un crecimiento muy grande en términos de, de lo que hoy son las posiblemente expectativas electorales uh -huh. no tiene una base una base social sólida como si la tiene juntos digamos no uh -huh. Eso uh -huh. es un problema, desde mi uh -huh. punto de vista, yo creo que claro. lo que pasó con, con los candidatos en las provincias es, es una parte de ese, de ese problema. En, claro. Creo que mi ley entiende que el fenómeno es él, solamente él, claro. ¿no? Que, no, que no hay estructura, ¿no? que es claro. él, eh, y, y bueno, y además es, es, es lógico también pensar que sea así porque todas las intervenciones de, de mi ley son ultra individualistas y porque claro. en este caso tendría una posición más eh, más de colectivo digamos ¿no? es claro, un, claro, ultra, claro. un ultra individualista y, y consecuente digamos ¿no? entonces creo que, que eso hace a, a un poco a su a su fenómeno después como vos decías yo creo que hay muchas cosas que, que discute que que no que no son viables o que sí. pero que para los sectores dominantes yo creo que hoy son muy funcionales porque eh, le permiten correr el límite de lo posible a muchas discusiones, digamos, ¿no? Exactamente, es decir, sí, sí, exactamente. Eh, eh, eh, eh, vos, a, a, por ejemplo, agrandás el arco, agrandás el arco, lo agrandas claro. tanto que cuando decís, bueno, lo voy a achicar un poco, sigue siendo grande y sigue siendo enorme, digamos, ¿no? Claro, entonces, claro, claro. Eh, yo creo que el factor miley hoy es funcional a, a eso, porque porque tiene ese, esa función, ese sentido. Claro, Después, como claro, vos decís, claro. y bueno, hay cosas que son impracticables, que son muy difíciles, sí, sí. Eh, sí, sí. entonces pero ¿por qué, ¿Por qué se, lo de se deja correr tanto las ideas de mi ley? Es decir, se deja correr en el sentido que nadie sale a discutirlo, no se le discute, tiene mucho peso en la agenda pública, y bueno, porque la función es eso, correr el límite de lo posible. Entonces si mi ley te plantea que, que la dolarización es llevar el dólar a, a 2.000 pesos, eh, si vos me lo pones a 1.000 es un gran negocio para mí, digamos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí, digamos, pero además, puesto a escuchar, eh, cuando le pregunta cuál es el valor del dólar, dice, no lo puedo saber. Y es verdad que no lo puede saber, digo, pero ¿para qué plantea un futuro dolarizado si no tiene todavía hechas todas las cuentas, digamos, estas cosas que uno dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es este Claro, muchacho, totalmente. ¿verdad? ¿La primera capa de pintura es blanca o era un taxi? ¿Cómo es? Y sí, yo ¿no creo cierto? que... Pero la sociedad el electorado hoy con, con tanto peso, tanto peso me, eh, mediático y también con, con un, un discurso muy, muy simple ¿no? muy simple, sin, sin profundizar absolutamente en ningún aspecto y bueno llega porque porque como decíamos al principio la sociedad está cansada, ninguno de los espacios tradicionales o partidos tradicionales ha sí. re logrado resolver sus problemas. Y bueno, y aparece la idea de, de que alguien disruptivo, que quiere dar la vuelta a todo, que plantea cosas raras, locas, y bueno, y en ese sentido tiene un nivel de, de, de, de llegada que, que no lo tienen otros dirigentes ni otros partidos. Entonces, yo creo que es también producto de la crisis. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Pablo Roma, analista político, muchísimas gracias. ¿eh? No, muchas gracias a vos. Un placer. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.